XE, CDMX, diagonal 009, Teuclid. Transmitiendo las 24 horas del día, en la frecuencia de 162.450 MHz, con potencia radiada de 100 W. Emisora de alertamiento de riesgos del gobierno de la Ciudad de México. XE, CDMX, diagonal 009, Teuclid.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 Riesgos alerta del gobierno sismica. de la Ciudad de México. Alerta XE CDMX, diagonal 009, CU, Transistiendo las sismica. 24 horas del día en la frecuencia de 162.450 MHz, alerta con potencia radiada alerta de 100 watts. Emisora de alertamiento de riesgos del gobierno de la Ciudad de México. XC CDMX. Alerta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 Radiada de 100 watts. Emisora de alertamiento de riesgos del gobierno de la Ciudad de México. XE, diagonal <tose> 009, Teuclí. Transmitiendo las 24 horas del día, en la frecuencia de 162.450 MHz, con potencia radiada de 100 watts.